Hola, en este tutorial vamos a ver cómo se almacena y ejecuta un programa y también vamos a ver las instrucciones de control del risc 5 Estos dos conceptos marcan la diferencia entre un computador y una calculadora y hacen que los computadores sean de propósito general. Hasta ahora hemos visto instrucciones de cómputo. Estas instrucciones son operaciones que una calculadora podría hacer. En un computador, estas instrucciones se van ejecutando secuencialmente. Así por ejemplo, tenemos estas instrucciones y primero se va ejecutando la suma, que en este caso hace que el registro 21 y el 22 se sumen y el resultado se guarde en el registro 19, y así tenemos los registros, por ejemplo estos valores. Para simplificar vamos a poner los 32 bits en decimal y por ejemplo esta operación lo que haría es sumar el registro 21 y 22 y guardar el resultado en el registro 19. Posteriormente tenemos la instrucción de resta en la que al registro 19 se le resta el valor del registro 20 y se deposita en el registro 19. Luego tendríamos la instrucción de desplazamiento lógico a la izquierda en la que desplazamos dos bits dados por el inmediato. Al desplazar dos bits lo que hacemos es multiplicar por 4. Y así iríamos ejecutando instrucción a instrucción secuencialmente. Pero estas instrucciones que estamos ejecutando secuencialmente, en realidad, están guardadas en una memoria. Y aquí se introduce un concepto fundamental en los computadores, que es el concepto del programa almacenado en memoria. Las instrucciones al final son números binarios, en el caso del risc 5 son números de 32 bits, y se puede cargar cualquier programa sin necesidad de reconfigurar el hardware. Simplemente cargo el programa en la memoria y se va ejecutando secuencialmente. Esto hace que los computadores sean de propósito general. Puedo cargar cualquier programa, puedo cargar un procesador de texto, una hoja de cálculo, un compilador o cualquier programa que yo desee en mi memoria y ejecutarlo. Así, lo que necesito es un contador de programa que vaya solicitando instrucción a instrucción, por ejemplo el contador de programa ahora vale 0, solicita la instrucción que está en la dirección de memoria 0 y se guarda en un registro de instrucción, por ejemplo, esto no es absolutamente necesario, y luego se va ejecutando la siguiente instrucción, la número 1, posteriormente el contador de programa aumenta a 2 y se ejecuta la instrucción 2, luego la 3, luego la 4. Vamos a analizar el direccionamiento de memoria. En la dirección 0 tenemos la palabra 0. Pero en realidad el risc 5 tiene un direccionamiento por byte, no por palabra. Esto quiere decir que tenemos 4 bytes en una palabra, ya que un byte son 8 bits y una palabra son 32 bits. Así que la palabra 1 tendrá otros 4 bytes y las direcciones de sus bytes van del 4 al 7. La palabra 2 Tendrá otros 4 bytes siguiendo las direcciones de bytes del 8 al 11. Por lo tanto, estas son las direcciones de la memoria y no las direcciones de la palabra que teníamos aquí. Por lo tanto, si yo quiero acceder a mi instrucción número 1, como lo estaba haciendo hasta ahora, estaría haciéndolo mal porque no estaría accediendo a esta instrucción ya que esta instrucción está en la dirección de memoria 4, porque la memoria se direcciona por los bytes, no por las palabras. Así que la dirección de memoria 1 sería este byte de aquí. Para acceder a esta instrucción lo que necesito es poner un 4 en el contador de programa. Entonces así sí que accedo a la dirección de memoria 4, que se corresponde con este byte, y por lo tanto accedo a toda la instrucción, a toda la palabra. Así el contador de programa no va a funcionar como habíamos hecho antes, sino que primero accede a la dirección 0, donde está la instrucción de la suma, y luego lo que tiene que hacer es sumar 4 para acceder a la dirección de memoria 4, donde está la segunda instrucción. Luego se suman otros 4 y se accede a la dirección de memoria 8, donde está la tercera instrucción. Y así sucesivamente, accedo a la dirección de memoria 12, donde está la instrucción número 4. Sumo otra vez 4 y accedo a la dirección de memoria 16, donde está la quinta instrucción. Como el contador de programa tiene 32 bits, el contador de programa puede abarcar 2 elevado a 32 números, algo más de 4.000 millones de números. El número más alto que el contador de programa va a alcanzar son 2 elevado a 32 menos 1. Por consiguiente, la dirección de memoria más alta que puede alcanzar el contador de programa será 2 elevado a 32 menos 1. Como la memoria es direccionable por bytes, se puede alcanzar 4 GB. Un GB se diferencia de un GB para evitar la confusión que hay entre ellos. Un GB son 2 elevado a 30 bytes, un GB son 10 elevado a 9 bytes. Como hablamos de 4 GB, 4 GB son 2 elevado a 32, mientras que 4 GB son 4 por 10 elevado a 9. Como la memoria es direccionable por bytes y cada instrucción ocupa 4 bytes, en realidad el número de instrucciones que se pueden abarcar con este contador de programa de 32 bits son un poco más de mil millones de instrucciones. La memoria la estoy representando así, de modo que las direcciones de memoria Van de arriba a abajo, digamos la de arriba es la dirección de memoria más baja y abajo están las más altas. También es habitual representarlas de abajo a arriba, de modo que la dirección 0 está abajo y las direcciones altas están arriba. Puedes encontrar ambas representaciones en distintos libros de texto. Yo voy a usar esta representación en este tutorial porque el programa se entiende mejor leyéndose de arriba a abajo. Ahora vamos a ver las instrucciones de control. Estas instrucciones de control nos permiten tomar decisiones. Es realmente lo que diferencia a un computador de una calculadora. Las instrucciones de control son las que nos permiten tomar decisiones y en el lenguaje C se representan con un if. Aquí tengo la condición si P igual a Q y si se cumple lo que voy a hacer es ejecutar esta instrucción. Y luego salto hasta el final. En el caso que esta condición no se cumpla, lo que hago me voy al else, y en el else ejecuto esta instrucción, y al terminar me voy al final. Así lo que tengo es el control del flujo del programa, y tengo dos alternativas, si se cumple la condición o si no se cumple. Esto se representa con este diagrama de flujo, en el que si P es igual a Q, ejecuto F igual a G más H, ...y luego salgo, y si no se cumple ejecuto F igual a G menos H y luego salgo. En el lenguaje ensamblador tengo instrucciones de control que se llaman branches o bifurcaciones. En este caso, por ejemplo, tengo la instrucción branch if equal, que significa bifurco o salto si son iguales... Y lo que hace es comparar el registro fuente 1 con el registro fuente 2... Y si son iguales, salto a esta etiqueta. Ahora veremos lo que son las etiquetas. También tenemos la instrucción branch if not equal, que lo que hace es comparar el registro fuente 1 y el fuente 2. Y si son distintos, salta a esta etiqueta. Así que estas dos instrucciones son muy parecidas, solo que se salta o no se salta dependiendo si son iguales o no. Vamos a verlo con más detalle. Tenemos aquí los registros, tenemos el lenguaje C la condición. Hemos compilado en ensamblador esta condición en el lenguaje C. Primero se ejecuta el branch if not equal, en la que se comparan P y Q. P y Q están en los registros 22 y 23. Si son iguales sigue y si no salta. Vamos a suponer que no son iguales, así que saltamos. En este caso, lo que haríamos es irnos al else, y del else ejecutamos la instrucción resta. En este caso, se hace 20 menos 21, y se deposita en el registro 19. Una vez que se ha terminado esta instrucción, se sale del if. Como resumen, vemos que se ejecuta el branch, y como no se cumple, nos vamos abajo, y al final. Así que se ejecutan solo de aquí a aquí, es este salto. Vamos a ver el otro caso. Tenemos la condición de control, comparamos el registro 22 y 23, y vamos a suponer que sí son iguales, que se cumplen, que P es igual a Q. En este caso no salto, me voy a la siguiente instrucción, en la que ejecuto la suma del 20 y el 21, y el resultado lo almaceno en el registro 19, luego voy a la siguiente instrucción... Esta instrucción es interesante. Aquí estoy haciendo un branch if, es decir, salto si se cumple la condición. La condición es que si x0 es igual a x0. Como en x0 tenemos un 0, en realidad sí son iguales y vamos a saltar siempre. Siempre se va a cumplir esta condición. Esto sería un salto incondicional. Siempre vamos a saltar. Como esto no es posible, como no es posible que 0 no sea igual a 0 vamos a irnos al exit y nos salimos de la condición para no ejecutar el elce como resumen en este caso miramos la condición se cumple vamos hacemos la suma y después de hacer la suma ya saltamos al final se hacen estas instrucciones y no se ejecuta lo que hay en el elce este es el resumen final tenemos esta bifurcación, si se cumple vamos aquí, si no se cumple vamos al else. Y aquí en este salto incondicional siempre nos vamos al exit, para no ejecutar la resta. Ahora vamos a explicar el concepto de las etiquetas. Tenemos esta etiqueta, el else, que me hace ir a este lugar de la memoria. Y tenemos el exit, que me hace saltar a este lugar de la memoria. Estas son etiquetas. Vamos a suponer que... Ponemos esta instrucción en, en la dirección de memoria 20, la suma en la 24, este branch en el 28, en el 32 la resta. Así pues, aquí ponemos en el sub, en la resta, ponemos el else. Yo quiero saltar aquí si no se cumple. Y el exit va después de la última instrucción del if. Aquí va el exit, en la 36. Así pues, el ELSE y el EXIT nos marcan las direcciones de memoria a dónde saltar. Vamos a verla un poco con más detalle. Tenemos aquí saltar si no son iguales, es decir, saltar si son distintos. Tenemos el registro fuente 1, el registro fuente 2. Si son distintos, salto del programa. Si son iguales, me voy a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción será cuatro direcciones de memoria más, ya que la memoria se direcciona por bytes, no por palabras. Y el offset es el desplazamiento. Este desplazamiento es lo que se va a sumar al contador de programa y será la dirección de memoria del salto. Si son distintos, esta dirección de memoria del salto se guarda en el contador de programa. Tenemos el contador de programa. Antes teníamos que sumábamos 4 al contador de programa cada vez que ejecutábamos una nueva instrucción. Y ahora lo que hacemos es poner un multiplexor. Es decir, dependiendo si son distintos o iguales, voy a elegir sumar 4 o voy a elegir el desplazamiento hacia la nueva instrucción. Vamos a verlo en el ejemplo. Tenemos en la dirección 20 la primera instrucción. Si fuesen iguales, se selecciona 4, así que se suma el contador de programa 4, y el resultado nos dará 24, lo que iremos a la siguiente instrucción. Vamos a ver el otro caso. Si fuesen distintos, se salta. Y por lo tanto se suma el desplazamiento que en este caso será el ELSE. El ELSE que está aquí en la 32 nos indica que son tres instrucciones más. Como en cada instrucción hay 4 bytes, son 12 direcciones de memoria más. Por lo tanto sumamos 12 y nos da 32 la siguiente instrucción que tenemos que ejecutar, donde está el ELSE. Y así vamos a la 32. Vemos que los altos son relativos el offset y por suerte estos saltos relativos nos lo calcula el ensamblador nosotros simplemente ponemos las etiquetas y el ensamblador calcula cuánto tiene que saltar esto es una gran ventaja porque si por ejemplo se nos ocurre que vamos a añadir una instrucción más en medio de la condición que se cumple por ejemplo añadimos este desplazamiento tendríamos que recalcular las etiquetas si tenemos que hacer esto a mano cada vez que añadimos una instrucción tenemos que hacer todo el cálculo de nuevo. El ensamblador se encarga de esto, el else está aquí definido y por lo tanto el ensamblador sabrá que ahora el offset es 16 y no 12 como era antes. Y nos lo recalcula todo. El formato de la instrucción de control es un formato de tipo B. En este formato... Tenemos el registro fuente 1 donde siempre, el registro fuente 2 donde siempre. Estos dos registros son los que se comparan y el offset está dividido. Tiene una parte aquí y otra parte aquí. El offset se une esta parte de aquí con esta parte de aquí. Y obtenemos 5 bits de esta parte y 7 bits de esta parte. En total 12 bits. Esto nos hace un número en complemento a 2 de menos 2048 a 2047 y son los saltos relativos sin embargo esto realmente no se hace así en la memoria tenemos el programa sabemos que las instrucciones son de 32 bits y que en cada instrucción caben 4 bytes las direcciones de memoria se acceden por byte pero yo nunca voy a acceder a estas direcciones intermedias yo voy a ir de palabra en palabra y por consiguiente voy a ir de 4 en 4. Si me voy a la instrucción de arriba, si estoy en la 32 iré a la 28 y si estoy en la 32 y voy a la de abajo a la 36. Nunca voy a ir a la 31, por ejemplo. Por lo tanto, estos números son múltiplos de 4 y siempre voy a tener los dos bits menos significativos a ceros. Si yo represento estos números en binario, los dos bits menos significativos siempre los voy a tener a cero. Así, con esto, conseguiría hacer saltos relativos más grandes. Podría ir de menos 8192 a 8191. Bueno, pero esto tampoco es así. Resulta que el risc 5 tiene una extensión de instrucciones comprimidas. Que estas instrucciones tienen 16 bits, o sea, 2 bytes. Así que, yo podría tener una instrucción de 2 bytes, media palabra, y otra instrucción de media palabra. Entonces... Lo que sí voy a ir siempre es de números pares. No hay instrucciones de 8 bits, de, o sea de un byte, pero sí hay instrucciones de 2 bytes media palabra. Así que yo podré ir de la instrucción 0 a la 2 a la 4, o sea siempre hay instrucciones pares. Si voy dando saltos de números pares, lo que sí puedo es tener un solo 0. El bit menos significativo siempre será 0, no los dos bits menos significativos cuando iba de 4 en 4. Así que los saltos siempre serán de 2 en 2 como mínimo y este será el inmediato del salto en el que el bit 0 siempre va a ser 0 y el resto irá de 1 hasta el 12. Los saltos relativos que podré tener serán de menos 4096 a 4095. La codificación de este inmediato es un poco especial. En esta parte tenemos los bits 12 y luego del 10 al 5. Y en esta parte tenemos los bits del 4 al 1 y luego al 11. La disposición bit a bit es esta. Esta es casi igual que la instrucción de guardar, store, pero la diferencia está en algunos bits. Estos son los bits que se diferencian. Por un lado están el bit de signo y siempre se pone en el mismo sitio y esta es la razón por la que se pone aquí el 11. El resto de bits coinciden. Y luego el bit 11, que ya no es el bit de signo en la instrucción de bifurcación, lo ponemos aquí para mantener el resto de los bits en el mismo sitio. O sea, todos los bits están en el mismo sitio, el bit de signo está en el mismo sitio y este que antes era el 0, como ya no tenemos 0, el 11 lo ponemos aquí. Esto complica el formato de la instrucción, pero simplifica mucho el hardware, porque casi ningún bit hay que moverlo. El bit de signo, que es el más importante, se queda donde está, y este es el único bit que puede desplazarse. Para formar el inmediato, se tiene en cuenta el bit 11 y el 12. Primero está el bit 0, que siempre va a 0. Luego van los bits del 1 al 4. Posteriormente van los bits del 5 al 10, el bit 11. Y el bit de signo, el 12. Así se forma el inmediato. Como siempre, el inmediato se extiende el signo. En este caso teníamos el menos 32, por ejemplo. Se le suma al contador de programa. Supongamos que tenemos la instrucción 48 en el contador de programa. Si estamos en esta instrucción, que es branch if equal, salta si son iguales, pues se sumaría el inmediato si son iguales. Y nos daría el contador de programa a la dirección de memoria 16. Si no son iguales, se suma 4 y tendríamos la dirección de memoria 52. Estas son las instrucciones de control del RISC-5. Hemos visto los altos si es igual o si es distinto. Y también hay comparaciones de menor que o de mayor o igual que. Existe también la variante de estas comparaciones para números sin signo, en las que no se tiene en cuenta como bit de signo el bit más significativo. No son necesarias las otras comparaciones, por ejemplo, el salto si es mayor que, ya que tenemos el salto si es menor que, y únicamente tendríamos que cambiar los registros de sitio. Por ejemplo, aquí tenemos el salto si es menor que, en este caso salta si el registro 19 es menor que el registro 20, y si los cambiamos de lugar, aquí saltaría si el registro 19 es mayor que el registro 20, por lo tanto no hace falta... El salto si es mayor que. Lo mismo pasa con el salto si es mayor o igual que. El formato de instrucción de estas instrucciones es igual, es muy parecido al formato de instrucción de almacenar en memoria, solo que cambia lo que ya hablamos del bit de signo, el 12, y la posición del 11 aquí. El func 3 es lo que hace que se diferencien las instrucciones de tipo B entre ellas. Y el opcode define la instrucción de tipo B. Estas son las referencias que se han empleado para elaborar este vídeo. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender las instrucciones de control y el concepto del programa almacenado en memoria. Un saludo, hasta luego.